¿Cómo están? Saludos desde Shanghai, Feng Shian. y bueno algunos de ustedes recordarán cómo vine a comprar esta moto aquí. Esta estamos aquí cerca de la escuela de Cha y resulta que la moto, pues solamente después de año y medio, pues ya se veían todas las partes oxidadas por ejemplo aquí y nuestro amigo eh, que nos ayuda a el transporte de la escuela y tal eh, el otro día me vio y esta... Está, estaba rota Ojalá. entonces me dice, oye pues le digo a mi amigo que que te la cambie gratis entonces <risa> bueno, pues me la van a cambiar gratis, supongo, como parte de la, de la garantía china. Pero, vean, en los mexicanos, bueno, ¿será que le quito esto? Bueno, a ver si se la podemos pegar en la nueva. Pero obviamente me trajo esta roja, que es de diferente color, ¿dónde está? Ah, ya se la llevaron. Bueno. Es una roja. Y este y le digo, oye, pero la moto es verde. Me dice, no importa, no importa, sirve para lo mismo. No <risa> okay. Bueno, ¿qué le puedo decir? De todas maneras, si ya está, digamos, si la va a arreglar... <risa> si la va a arreglar gratis, este pues que se le puede. <risa> y aparte... Aquí... Eh, pues no sé, digamos como que se comiden porque siempre les sale como negocios ahí en la escuela negocios de tipo no sé, que tienes que ir a algún lado de Shanghai pues te llevan eh, porque como sabrán aquí en Fengxian pues no hay tanto, tanto transporte, solamente eh, pues sí hay autobús pero el autobús te llega te lleva a la estación, a la estación que está un poquito lejana desde el metro entonces hay que tomar el autobús te tardas unos 40 minutos en llegar a la primera estación del metro y de ahí transbordado, o sea es como que mucho relajo llegar al centro de Shanghai pero entonces él pues siempre como que nos lleva por una módica cantidad y... a ver, vamos a ver Vean. y de hecho aquí es donde compré la moto pero ahí tengo un video entonces pues nada aparte hace rato fui con su esposa que me dio rai a un banco y ellos tienen como el business de transporte entonces ella me llevó al banco y ya de regreso le dijo ah mira tu moto me acuerdo que estaba rota entonces pues ya nos vino a ayudar será que le pongo esta? ¿Qué opinan? Pues vean, aquí está el resultado final Ahí está la nueva cajuelita Y la moto pues igual Nada más como que sí está ya súper oxidada, digamos, para el año medio que tiene, no sé Aparte, si sí les conté, me quitaron las placas No sé eh, qué pasó, una noche amanecí sin esto, aquí antes tenía las placas pero uh, se ve que la rompieron digamos y nunca choqué ni nada pero se ve que está ahí rota, entonces desapareció las placas eh, no bueno, oficialmente obvio si sí se necesitan las placas eh, aunque sea moto eléctrica pero pues no hay tanto rollo eh, de hecho cuando la fui a registrar eh, bueno, ahí en el lugar donde la compré me dieron una como tipo licencia Es la licencia Para este tipo de motos eléctricas Pero se supone que oficialmente pueden correr Hasta máximo creo que 30 kilómetros por hora Pero las motos como esta ya vienen Hasta 50 Algunas 55, 60 por ahí Y tienen los tipos de Como que tres velocidades Es esta de acá Medio Y la rápida Entonces bueno eh, pues muy sencillas, digamos, sirven muy bien para lo que eh, se requiere, digamos, aquí. Así en, no hay tanto, tantos lugares donde ir, así en carretera, largos y tal. Pero ajá, esa placa entonces la quitaron y ahorita, pues, estamos, digamos, sin placa, pero como tengo la licencia, entonces, como que no hay tanto rollo. Porque he escuchado historias de que hay personas que tienen esa moto, la otra, la de gasolina normal y si no tienes la licencia, si sí, hasta te pueden, bueno para empezar te multan y la multa no está tan bajita y aparte te pueden hasta meter a la cárcel por no sé, aunque sea un par de semanas hasta, hasta creo que tres meses dependiendo del grado y en algunos casos hasta, hasta te sacan del país o sea, no que sí está un poquito medio grave el, si te cachen con una moto de, de gasolina normal pero sin papeles para la licencia de coche normal, pues sí se puede hacer, también tienen el examen en inglés, no lo he hecho, porque bueno, pues no tengo la necesidad aquí de tener coche ni nada, pero pues sí que puedes rentar los coches. Ahí también por ahí les puse un video de los EV Car, que son eléctricos. Eh, están muy pequeños, tipo como Chevys o Corsas chiquitos así, pero ya son eléctricos y esos los puedes rentar. Eh, nada más necesitas pues la aplicación y eso link linkea tu tarjeta y con esa aplicación a la licencia pues ya sacas el coche eh, Tengo amigos que lo hacen y pues han, se han ido por ahí de viaje y dicen que está bastante bien eh, Pero bueno yo ahorita con la motita esta me quedo un rato y bueno pues ya aparte a veces el rollo de sacar la licencia y tal no sé si valga la pena Pero bueno muy bien eh, por aquí estrenando la nueva cajolita y eh, pues a ver cuánto nos dura. Ahí los mantengo al tanto. Ah, miren, ahí va Jason. <risa> oh, bye, bye. <risa> nah, les digo, es lo que les decía, que se mantiene ocupado en el transporte. Pues bueno, amigos, saludos y nos vemos a la próxima. Chao, chao.